y que vayas a compartir el canal con todos tus amiguitos por todos los medios. Pero si estás ver alone, solo suscríbete. Pero ya no serás más el alone porque ahora yo soy tu gran amigo. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! como yo, happy, happy, Me, porque les quiero contar que el video pasado, la primera parte de este, de esta secuela, dije cómo surgieron los legos, pero la diferencia entre ese y esta parte es que ahí dije cómo se crearon, cómo surgió esa idea, pero ahora voy a decirles cómo es que es el proceso para que ese, ese legito que tienes llegue a tu casa por si no has visto la primera parte de la historia de los Legos, la dejé en la cajita de la descripción para que vayas a verlo. Así que, sin más que decir, sí, comencemos con el video. Moldeador. Todo comienza con plástico granulado, el cual ellos llaman pellets, y se mezclan con colorante y tinte, se derriten y, ya, y caen aleatoriamente por unos tubos hasta diferentes moldeadoras cada moldeadora tiene un molde diferente para cada ficha y, y las moldeadoras son tan precisas que hacen que cada pieza encaje a la perfección y, y así se termina el proceso y el plástico sobrante lo usan para fabricar más lego La transportación Los bloques con el mismo molde y color son llevados a una caja en específico que es transportada por bandas y después es llevada por unos mil carritos automáticos hasta la bodega donde guardan hasta 9 millones de cajas por día Este proceso es 100% hecho por máquinas ya que los humanos solo rectifican a ver que todo esté bien Organización Para saber qué ficha va en cada set las máquinas cogen las fichas de las cajas y las empaquetan en bolsas de plástico las sellan las miden para revisar que haya algo más o menos y en caso de que haya algo mal una persona revisa pero si está bien otra persona se encarga de colocar en las cajas las bolsas necesarias y el taller la comercialización. Este es el paso final de la fabricación de los Legos, ya que en cajas de cartón grandes son enviados los Legos o es exportados. Podría ser dentro del país, depende del lugar de fabricación, o exportados a otros países donde no se fabriquen Legos. Pues son como siempre, se usan diferentes vehículos como camiones, carros, aviones, etc. Y ya. Ese es el proceso para que lleguen a los legos alrededor del mundo y a tu tienda. Dato curioso. ¿Sabías que una ficha de 4x2 puede crear hasta 915.103.765 combinaciones diferentes? Y otro dato curioso es que no se sabe con exactitud cuál es el secreto de, de, de la fábrica de Lego, pero lo que sí se sabe es que ese secreto hace que las fichas sean tan prácticas, precisas y versátiles. Bueno, cuito, si les gustó este video me ayudarían mucho dando su buen like y también me ayudarían suscribiéndose y compartiendo este canal. Con todos sus seres queridos, pero si están fuera de verano, pues a mí me ayudaría suscribiendo. Y no olviden escribirme en los comentarios qué videos quieren que haga. Y si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho porque te viste el video completo. Así que nos vemos y los quiero, mis queridos amiguitos.